Junior, RC, Tiradera, volumen one, checker up, RC Records, la casa del pinche barrio, 818, levantando. Ah. Guachá, Eres bien, caga pa' los pinches mierdos o vas directo al bus. Directo al pozo Mira carnal Vengo a representar Catalina te la pela mientras si vales verga Mírame con solo eres un hueco Pendejo que tiene envidia Pero mira, sigue haciendo estupideces Ya no te acuerdas del evento Como una puta hormiga Escucho tu track, No tiene nada de rap Solo escucho un perro ladrando A los pendejos Mírame eso Déjame te enseño Cómo se hace la rima, En verdad ay, ay, ay, ay, ay Vamos a empezar de nuevo Con este pinche juego Me amarro los huevos Me da risa Que solo tiras si y tiras pero dímelo en la cara. Y corto te mando pa tu casa. Guachajes de flow, en la pica, Traigo el estilo tumbadón. Ando en modo bien, mamón. Ando en modo bien, mamón. Es, es mejor. Ragar, va a tirar, dime, dime cuándo y dónde van los degrasos. Donde te tope, ram, pam, pam. Unos biches balazos y en corto te agarro a Ni me llegas a los talones, Eres uno de los pendejones que son maricones. Mira, huevo voy a capar tu tumba. De mientras que esto la retumba, Junior R.E. esas pinches líneas culeras que tiras sopame de brete, pinche chapete de mierda. entrada ya te lo sabes tiradera, volumen one, check it up, rs records la casa del pinche barrio, es el junior rs otra vez carnal